She sleeps in the still of the night You look so pretty when you dream So many people just go through life Holding back I you know your name If you want I can feel every touch Shadow of your skin And know you'll find something Ves con el viento Es mi amor que llama gritos ven a mí como un cuento, son mis alas que no vuelan más sin ti. Como ves, te encontrará. Es la voz universal. Es el sonido de la mar. Soy una aventurera. mis Snick.